Bueno, gente del mundo, bienvenidos a otro nuevo tutorial, soy Iki. Y lo que vamos a estar viendo ahora básicamente es cómo hacer que el player pueda ingresar una tecla y sea detectada por el engine a través de script. ¿no? Entonces, primeramente lo que te voy a sugerir, como vamos a estar incursionando en lo que es G-Script, yo igual lo voy a explicar, pero tenés una lista que hice que voy a dejar en la descripción y también acá probablemente vas a ver un botón de lo que sería JavaScript Tutoriales Básicos. Esto te explica el lenguaje en sí. ¿ok? El lenguaje de son tutoriales muy cortos que vas a hacer un crack. Si los ves vas a poder entender cualquier tutorial. Si no, igual acompañándome en este proceso vas a entender. Pero yo te diría que si querés hacer tu propio camino y hacerlo bien sólido, vayas por ese lado. Entonces, habiendo dicho esto, lo que vamos a hacer es configurar. Necesitamos decir qué teclas van a ser las que van a mover. Por ejemplo, en mi caso quiero que mi paleta se mueva hacia arriba y hacia abajo. ¿okay? Entonces lo que voy a hacer es ir a Proyecto Ajustes y fíjate que acá arriba hay algo que dice Mapa de entradas. Mapa de entradas básicamente son las teclas que el engine va a tratar de, o el motor, el programa, el juego va a estar tratando de detectar. ¿okay? Entonces yo voy a crear una nueva acción, fíjate acá voy a poder ir mostrando acciones. Si pongo esto me muestra todas las acciones que ya existen. Nosotros vamos a crear nuestra propia acción que se va a llamar Player1P1 Move Down, suponete. Okay. Player1 Move Down. Vamos a agregar. Fíjate que automáticamente me agregó a la lista Player1 Move Down. Le puedo cambiar el nombre lo que quiera. Ahora, yo lo que tengo que hacer es decirle con qué tecla va a ejecutar esta acción llamada Player1 Move Down. ¿Por qué le puse un nombre a mi tecla? Le podría haber puesto, en vez de. A ver, yo quiero hacerlo con la S. Le podría haber puesto S. Ok. Está bien. Pero la idea sería tratar de tener un identificador para llamarlo después en el código. Yo le pongo un identificador para después en mi código preguntarme: ¿Está presionada la tecla cuya etiqueta es player1 move down? Entonces me la va a tratar de identificar rápidamente. Esto gracias a que yo le pongo una etiqueta a la tecla. Ahora. ¿Qué tecla? No sabemos. Entonces voy a poner acá el más. Y le tengo que asignar un evento o una tecla. ¿okay? Entonces acá lo que va a hacer automáticamente. Fíjate que está en Listen Input. Es escuchar. O, o, o en este momento está tratando de leer las teclas que yo estoy presionando. ¿okay? Suponete que yo presiono. Clic. ¿Ves? mira Clic izquierdo del mouse. Todos los dispositivos. Esto si querés combinarlo con Control, Alt, en Windows. En qué dispositivo. Lo que vos quieras. Yo en mi caso... También podés hacer un manual selection y elegirlo de, de una gran lista. ¿Ves? Joypad. Tenés, si querés hacer por joystick, por teclado por mouse. En mi caso, en vez de usar esto, voy a agarrar y voy a decirle otro. Quiero la tecla S. Ahí está. La tecla S se va a mover para abajo. Ok. Y como ves entonces, la S physical, que es prácticamente del teclado, está siendo la tecla que voy a usar para esto. Ok. Listo. Fíjate que se le agrega eso vos querés que sea tanto con la tecla S como en un joystick posible bueno fíjate que estoy parado sobre la tecla que yo deseo. El, el evento de tecla que yo deseo y le voy a poder agregar que también esto se active al apretar qué sé yo el botón abajo del joypad y se lo activas tranquilamente ok entonces tanto si el usuario presiona S como tu tecla abajo del joypad lo que haría es activar, o decir que está activo, la etiqueta player1 move down. Básicamente eso. Y yo después del código lo voy a leer. Ahora vamos a mostrar cómo se interpretaría. ¿okay? Eso es básico. Ahora, tengo la tecla para abajo, quiero la tecla para arriba también. Vamos a poner player1 map move up. Ponelo como vos quieras el nombre. Esto es una etiqueta, como te digo. Entonces ahora acá voy a decir que con la W se va a mover para arriba. Si querés lo puede hacer que se mueva con la tecla, con las flechas, ¿okay? no, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que yo como voy a tener dos players voy a hacer que uno se mueva con las teclas estas y las otras va a ser. ya vamos a crear el player 2, a ver, player 2, move down. El player 2 se va a mover con las flechas. ¿Ves? Down physical, player 2, move up. Y vamos a apretar app physical. apretarse el teclado y te lo detecta. Bueno, tenemos estos identificadores. Que, eh, vos le podés poner el nombre que quieras, como te digo. Ahora lo vamos a usar en el código. Yo necesito al jugador 1 decirle... Vamos a repasar, a ver, vamos a ver cuáles tenía. Le tengo que decir, si... Player 1 Move Up está activo, entonces quiero mover el player para arriba. Porque significa que tengo la tecla para arriba presionada. Ok, básicamente eso. No, no hay otra cosa. Lo que vamos a hacer es borrar todo lo que ya viene por defecto, porque no me interesa. De hecho podría haber quedado el script vacío. Borramos absolutamente todo. Fíjate que yo voy a programar dentro de la función PhysicProcessDelta, que básicamente esta función lo que hace es estar constantemente siendo ejecutada. Esto todo el tiempo está siendo chequeado. Entonces todo el tiempo va a estar chequeando, por ejemplo, si yo presiono una tecla. Pues bueno, lo puedo hacer una vez. O sea, a ver, si se ejecutara una sola vez, va a chequear una sola vez si presiona la tecla. Y si al siguiente momento yo presiono otra tecla, no lo va a estar detectando. Entonces siempre tiene que estar ejecutándose. Y para eso nosotros vamos a crear, todo lo que vamos a crear va a estar dentro de la función Physic process delta, Lo que queremos que se chequee constantemente. O ejecute, ¿no? Por ejemplo, el movimiento tiene que, un personaje que cae, tiene que caer constantemente. Entonces va a estar acá la caída. Eso es bastante importante. Hay cosas que no van a estar acá. Por ejemplo, si vos apretás OK en un botón, se va a ejecutar una sola vez el OK. No es que se va a ejecutar constantemente. Entonces eso ya iría por otro lado. Vamos a chequear si está presionada entonces la tecla tal o cual. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que usar condiciones. Podés mirar mi tutorial de condiciones, como te digo, en Gdescript. La lista de GDScript. Entonces voy a poner IF. Ahora voy a acceder al input que básicamente es el método de entrada, puede ser un joystick, un teclado, un mouse. Y ahora tengo que ver qué tipo de input quiero, qué quiero hacer. Quiero chequear cuando la persona presiona eso, cuando lo suelta, porque también puede ser que soltó el clic o soltó el botón. Eso también me permite detectar, no solamente cuando lo presioné. Si recién lo presioné, si lo justo lo estoy presionando, si ya lo llevo presionado un rato y lo sigo manteniendo presionado, hay diferentes tipos de eventos para este tipo de cosas. Entonces yo lo que necesito es... Tengo que chequear si estoy presionando tal cosa. Simplemente eso. Si está siendo presionada. ¿Qué tecla? ¿Cuál de los identificadores? Bueno, quiero ver si está yendo para arriba. Ahí está. Ante esta cosa lo que voy a hacer es mostrar... En mi consola de depuración. Acuérdate que acá me va a mostrar los errores. Yo lo voy a usar para ver si muestra un mensaje. Si muestra ese mensaje... si. Yo lo voy a usar para ver si está funcionando bien. ¿ok? Es como puedo aprovechar esta consola de depuración para mandarme mensajes a mí mismo y ver que algo esté ejecutándose, funcionando como programador. ¿no? Porque esto no lo va a ver el usuario, solo voy a ver yo. Entonces, lo que voy a hacer acá es poner print. Eh, funciona, suponete. O el player está yendo para arriba. Fijate que acá me faltó cerrar un paréntesis y me lo avisó la consola acá de depuración, lo cual está bien. Me lo marcó. Bueno, voy a apretar, ¿eh? voy a apretar la tecla. A ver, voy a apretar cualquier tecla primero. No pasa nada. Fíjate que la consola de depuración ahí se mantuvo sin nada. Ahora voy a apretar la tecla W que es para arriba. Funciona. Fíjate, mira, Cada vez que yo la toco, una vez me va detectando. Lo cual es súper cool. Esto es si la tecla recién está presionada. Fíjate que me lo detecta una vez. Porque si yo hago esto, mira, vamos a ejecutar de nuevo. Yo voy a dejar apretado. Solo se ejecuta una vez esto. ¿Ok? Ahora, yo quiero que siempre esté moviéndose. O sea que siempre esté tratando de detectar eso. Entonces le voy a poner is Action Press. Fíjate, ahora sí me está escupiendo mientras mantengo. Apretado. Ahí. Lo que voy a tratar de hacer es detectar la tecla para abajo. Ok, tengo para arriba, ahora necesito para abajo. Entonces le voy a poner: si está para arriba, va a ir para arriba. Y si no, si está presionando Player 1 Move Down, abajo, vamos. A entonces este mensaje va a decir arriba, por ahora son mensajes porque la parte de programar eh, el comportamiento lo vamos a ver después, entonces para arriba detecta arriba, para abajo me está detectando abajo, fíjate que acá le volví a poner just press, entonces no me lo está detectando constantemente, esto es muy importante, depende para lo que quieras usar es el comportamiento que vas a buscar, pero fíjate que acá me está detectando arriba, abajo, arriba, abajo, me detecta uno o el otro, lo cual está bien, me gusta. Bueno, lo que quedaría hacer ahora es aplicarle a mi objeto cierta velocidad hacia arriba o hacia abajo al ejecutar estos botones. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo la próxima. Así que si te sirvió esto, recordá, compartí, dale me gusta y demás. Déjame en los comentarios qué te va apareciendo. Yo de hecho recién tuve un crash por un error de godo que espero que vayan solucionando. Ya tuve mi primer crash, el primer día de uso. Así que gente del mundo, gracias por estar ahí. Compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.